Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Estamos ya arrancando en este nuevo eh, tiempo de consultas, de proverbios. Lamentablemente eh, se nos pasó un poquito la hora y vamos a comenzar a las 20. Hay un inconveniente en mi casa o en, en esta zona con la red de internet, pero bueno, eh, si Dios quiere, eh, vamos a, a, a poder solucionar. Ahí me dice Elisa Ontivero que no puede entrar Ahí ya le estoy poniendo que estamos comenzando y vamos a intentar, como todas las veces que estamos eh, realizando esta, esta transmisión, vamos a intentar de que pueda estar saliendo eh, al aire. Así que si ustedes me permiten, voy a, eh, por unos segunditos, con, tratar de conectar con la computadora a Facebook y a partir de, de Facebook poder tomar la la señal y así retransmitirla al grupo de WhatsApp para todos aquellos que no pueden eh, ingresar directamente al sitio eh, Celebremos la Recuperación San Luis, que es nuestro, nuestra página eh, que estamos usando en este momento para poder estar eh, transmitiendo esta señal. Así que, bueno, si Dios quiere, ahí ya en unos instantes, en unos segunditos, se está... Eh, sumando la... ahí está, muy bien, ya hay cuatro personas que están viendo así que eh, felicito y, y agradezco a los que están mirando ya la, la, la transmisión y de paso vamos eh, comentando algunas cositas eh, hoy a la mañana yo dejé en el mensaje de este video de nuestra, eh, de nuestra eh, clase número 10 yo les había dejado el video y la aclaración de que estamos justamente eh, con la dificultad, eh, por un lado dificultad, y por el otro lado la buena eh, noticia para nosotros es que eh, estamos eh, ya teniendo un poco más de flexibilidad aquí en la provincia de San Luis. Anoche el gobernador eh, dio algunas pautas sobre esta nueva etapa que estamos teniendo aquí en, en San Luis, y entonces esa etapa nos está brindando a nosotros la posibilidad de eh, los fines de semana, los días sábado y domingo, y en este caso se va a trasladar también al lunes, el lunes feriado, eh, vamos a, a estar eh, trabajando con, o vamos a estar teniendo esta esta posibilidad de juntarnos con nuestros amigos, con nuestros familiares, con nuestros conocidos, vamos a estar poder, vamos a estar, eh, perdón, eh, vamos a poder tener esta, eh, esta eh, posibilidad eh, de, de estar juntos. Y al estar juntos, nosotros, eh, por eso eh, este, este estudio que lo estamos llevando a, a cabo los días martes y, y sábado justamente, eh, a partir del próximo sábado ya no vamos a estar transmitiendo oficialmente una clase, pero sí, este espacio lo podemos continuar eh, hasta tanto no tengamos las reuniones un poco más eh, prolongadas. ¿Qué es lo que ha dicho el, el gobierno de San Luis, eh, con el vocero, con el gobernador, o, o qué es lo que se nos ha permitido, hola Elisa, hola Ingrid, Hola a todos los que se están sumando. Eh, ¿qué, lo, ¿Qué nos ha permitido? Bueno, nos está permitiendo tener reuniones, eh, obviamente familiares, los fines de semana. Y nos está permitiendo, eh, hasta ahora, reuniones especiales. Eh, aclararon, eh, si ustedes leyeron el artículo del de Diario de la República, de aquí de San Luis, la aclaración era para reuniones de no más de 10 personas. Y entre ellas se pueden hacer algunas celebraciones, como los bautismos y los casamientos. Entonces, ahí tenemos una, un, un gris, porque no podemos estar reuniéndonos eh, públicamente. Ustedes imagínense que nuestra iglesia tiene eh, mucha más que 10 personas asistiendo, entonces es un poco complicado si queremos hacer eh, diferentes reuniones especiales, supónganse un sábado o un domingo, eh, no nos alcanzan eh, las horas del día como para poder estar realizando muchas reuniones. Nosotros estamos pensando en celebremos la recuperación y por ahora vamos a esperar que eh, se amplíe o no esta disposición porque es muy poca la cantidad de gente que se nos está permitiendo en el mismo instante. Eh, Hola, Vero, ¿cómo andas? Y también es cierto de que eh, si esto tendría que estar funcionando de esta manera, nosotros te también tendríamos que tener un protocolo de limpieza entre reunión y reunión, si es que se van a hacer varias en el mismo día. Y todo tendría que estar concluyendo a las 19 horas. Se complica, se complica la, eh, la asistencia de diferentes personas. Entonces, lo que vamos a estar haciendo es priorizando, obviamente, las reuniones familiares, las reuniones de amigos e inclusive aquellos que quieran tener sus... Eh, sus casas abiertas para poder recibir a sus eh, familiares y amigos. Y obviamente, quien no dice ahí tener un momento de oración, eso no creo que esté eh, imposibilitado. Pero sí se nos va a imposibilitar algunas otras actividades, que también creemos que, de acuerdo al comportamiento de esta crisis de, de, de pandemia mundial, y aquí este, en San Luis, con, con las noticias que estamos teniendo día a día, de que no tenemos casos por lo menos conocidos. Eh, entonces vamos a esperar que el gobierno vaya habilitando o vaya dando un poco más de eh, flexibilidad para estas situaciones. Hola Jonathan, ¿cómo te va? Qué bueno que estés conectado. Así que este es un, un, un poquitito el panorama de lo que vamos a estar realizando. También es cierto, y aquí viene un punto clave, que primero quiero felicitar a todos, a todas las que están, eh, los que están participando de este curso y que hasta acá, por más que les ha costado llevar el ritmo, no han bajado los brazos. Entonces, a todas, a todos, felicitaciones. Felicitaciones a los que están continuando, a los que están poniéndole ese empeño, esa garra para no... No dejar de, de, de, de estar eh, conectándose con la palabra de Dios a través de un estudio eh, temático y sistemático. ¿sí? Temático porque vamos tema por tema y sistemático porque lo estamos haciendo eh, con un sistema todos los martes y todos los sábados. Pero... Eh, más que nada, agradecer y felicitar. Y lo otro es que también eh, se nos están incrementando las actividades a, a aquellos que están pudiendo comenzar a trabajar, a aquellos que están eh, estudiando y que también se están flexibilizando algunas eh, actividades. Entonces, eh, es cierto de que eh, ese, ese primer momento que tuvimos de eh, total de cuarentena, ya en este momento no lo estamos teniendo. Entonces eh, nuestros tiempos se están achicando, se están acortando y también nos estamos saturando. No sé si te pasa a vos, pero a mí me está pasando y, y a muchas personas que conozco les, les está pasando exactamente lo mismo. Nos estamos saturando de virtualidad. ¿Qué significa esto? Estamos cansándonos de las pantallas, estamos cansándonos de estar tanto tiempo frente a una computadora, estamos un poco, eh, no sé si te, te pasa, pero estamos un poco irritables, y entonces eh, todo nos molesta un poco más. Y esto se debe, lamentablemente, a que no estamos acostumbrados a tanta virtualidad todo el día virtualmente comunicándonos comunicándonos a través de las videollamadas a través de las llamadas telefónicas a través de los whatsapp a través de, de este tipo de medios el, el medio de, de comunicación virtual eh, nos satura y esa saturación está llegando a eh, nuestros límites de paciencia y, y seguramente que hay discusiones en tu casa hay discusiones en tu, eh, en tu entorno no solo familiar sino también laboral que en otro momento probablemente no se hubieran dado y en este momento se están dando. ¿Por qué? Porque, bueno, estamos en una etapa ya este, bastante avanzada de nuestra saturación. Y vos sabés que, hablando el otro día en un grupo de la escuela, eh, esto que nos pasó con el, con el coronavirus, con el COVID-19, con, con este aislamiento social eh, obligatorio, con esta cuarentena, eh, para los psicólogos, sí, eh, bueno, gracias Ingrid, lo está entendiendo. Pues sabes que para los psicólogos esto es eh, eh, comparable a las etapas del duelo. No sé si atravesaste algún duelo, probablemente sí, atravesaste algún duelo de un ser querido, y hay una etapa donde uno eh, recibe la noticia y esa, esa noticia es bastante eh, traumática. Hay otra etapa donde eh, esa noticia la comenzamos a procesar y genera un poco de enojo al, no, eh, a, o al, al saber que no vamos a estar contando más con la presencia de ese ser, de esa persona eh, tan amada, tan querida. Y después hay una, una etapa de aceptación. Y hasta llega una etapa de, de resignación. Bueno, yo creo que en esas etapas estamos transitando nosotros con este, con este aislamiento, con estas nuevas, nuevos paradigmas de este, comunicación y de y de contacto. Eh, el, lo más lindo que tenemos los seres humanos es nuestra sociabilidad, y nuestra sociabilidad, ese, ese ser social que somos, eh, y, y sobre todo los latinos, que somos tan sociables, tan este, festejantes, festejamos todo, tenemos eh, familias y nos gusta hacer eh, comida, si nos gusta reunirnos, si nos gusta eh, pasar tiempo juntos, y todo eso al verse coartado por esta cuarentena, nos ha generado diferentes situaciones y diferentes maneras de afrontarlo. Entonces vamos a intentar ahora ralentizar un poco este, este ritmo que veníamos teniendo, que dicho sea de paso muy bueno y por eso felicito a todos los que se han podido, eh, eh, se han podido animar y que todavía no bajaron los brazos, los felicito probablemente entre los que no bajaron los brazos hay personas que están este, muy, muy conformes con este estudio. Y hay otros que están eh, apenas llegando a clase por clase. Bueno, no importa el ritmo que lleves. Recordá que este es un estudio virtual. Recordá que lo podés hacer completamente a tu ritmo, a tu tiempo. Recordá que lo tenés este, totalmente en YouTube. Eh, están todas las clases, están inclusive hasta las consultas. Las tenés allí en YouTube, en el canal crecimiento eh, Crecimiento eh, Estudio Bíblico eh, San Luis, eh, cualquier cosita después te, te mando bien el, el, el, el link del canal en YouTube, y tenés todos los videos ahí. Así que, si por ejemplo vos venís atrasado, si venís un poco este, eh, rezagado, y venís, por ejemplo, ahora estamos nosotros en la clase eh, 10, y estamos en el capítulo 8 de nuestro estudio, y si vos venís, por ejemplo, en el capítulo 4, en el capítulo 5, no te preocupes. No te preocupes, tomate tu tiempo, tomate eh, todo lo que necesites y hacelo. Porque eh, este estudio nos está bendiciendo, te está bendiciendo a vos, me está bendiciendo a mí. Es algo maravilloso lo que sucede con la palabra de Dios. La palabra de Dios, eh, como es viva, como es eficaz, como es una palabra eh, que, que trae bendición, cada vez que la abordamos, cada vez que vamos a la palabra de Dios, algo Dios comienza a tratar. Y trata con vos y trata conmigo, trata con todos, lo que, todos aquellos que nos acercamos a su palabra, Dios comienza a tratar. Así que sí, Verónica, eh, ahí dice Verónica, sí, eso es lo que nos está pasando. Sí, yo creo que sí, es, es lo que nos está pasando, esto que estamos describiendo aquí. Y es bueno hablarlo. Eh, hoy, eh, hoy me pasó, anoche eh, no pude eh, descansar bien. Eh, me costó mucho dormirme y me desperté muy temprano, entonces no pude descansar bien, no, no, no, no, no, no. tuve ese tiempo eh, lógico de, de descanso. Ahora, a, hay muchos factores que, que están eh, complicando la situación para que en mi caso no pudiera descansar anoche. Y verbalizarlo, decir, mira, no estoy del todo bien, no me estoy sintiendo bien, estoy un poco enojado, estoy un poco eh, chinchudo, decimos eh, vulgarmente, Verbalizarlo, decirlo, ayuda muchísimo. Entonces, eh, el que está conviviendo con vos, mi esposa, mis hijos, este, los que están conviviendo conmigo, no se enojan y dicen, ah, no, papá hoy está eh, un poco chinchudo, pero eh, ya se le está por pasar, y de hecho se me pasó, oramos, estuvimos en eh, el momento devocional y eso ya cambió el día, pero eh, lamentablemente eh, nos está pasando un poco seguido. Vamos a aprovechar y hablando de esto, ¿sí? ahí Gabriela dice, este, saca copias y las reparte a algunas hermanas. Qué bueno, qué lindo que, que, que puedan estar eh, tomando este curso y pueda ser de bendición. Esto es como, ¿vieron cuando eh, Jesús hizo ese milagro de la multiplicación de los panes y los peces? Bueno, esto es así. La palabra de Dios cuando comenzamos a, a repartirla se multiplica, se multiplica, se multiplica y comienza a traer bendición a uno, al otro, al otro, al otro, al otro, al otro. ¿sí? Así que Dios sigue bendiciendo. Bueno, voy a compartir la pantalla que tengo aquí. Eh, el, el otro día me di cuenta cuando hice el, el video del de, de, martes pasado Que hablaba y que no había compartido la pantalla Entonces al no compartir la pantalla estaba hablando y mirando Sí, mi pantalla de, de, de, de la computadora, pero no, no les había compartido a ustedes Así que perdonen por esa, por esa digresión. Pero vamos a, a compartir ahora sí la pantalla Ahí está, entonces estoy compartiendo Y vamos a nuestro material del día de hoy nuestro material del día de hoy dice en el título, que ahí lo estamos viendo, es la lección número 8, la vida o la muerte. Y es un poco reforzar lo que hablamos al principio sobre la necedad y la sabiduría, pero ahora desde el punto de vista, desde una pregunta que es clave. ¿sí? ¿Qué preferís? ¿Preferís la vida o preferís la muerte? Y obviamente la pregunta este, casi que no tiene sentido realizarla porque... Todos los que estamos vivos vamos a seguir prefiriendo la vida. Pero el, el, el, el punto eh, que nos hace pensar de todo esto es que muchas veces nosotros en nuestras decisiones empezamos a elegir los caminos que nos llevan no a la vida sino a la muerte. Y la pregunta que tenemos aquí después de, de, de este desarrollo, ustedes han visto que en ese primer eh, párrafo que tenemos en nuestro estudio, tenemos diferentes versículos de, eh, de, de capítulos de otros libros de la Biblia, pero aquí cuando llamamos directamente a Proverbios, nos hace eh, en un subtítulo esta pregunta que está allí, dice, ¿hacia dónde te llevará tu compañero? Qué pregunta tan, tan capciosa, y tan profunda, porque si vos te pones a pensar, esta pregunta tiene que ver con tu, con tu decisión de vida, con tu manera de, de, de pensar tu vida, hacia dónde te está llevando tu compañero. Hola María Laura, hace poquito fue tu cumpleaños, te mandamos un, un, un abrazo virtual los que estamos aquí, feliz cumpleaños, y hay varios que están cumpliendo años en este tiempo, así que los que están cumpliendo años y, y los pueden festejar, Acá en San Luis, gracias a Dios que lo podemos hacer, estamos festejándolo los sábados y los domingos para poder estar juntos con otros seres queridos. Pero volviendo a nuestro, a nuestro tema, ¿sí? ¿Hacia dónde te llevará tu compañero, tu compañera? ¿Hacia dónde? ¿Qué decisión más importante que es la nuestra cuando elegimos con quién pasar eh, el resto de nuestra vida? Porque tenemos, obviamente, nuestra idea de un amor que no se va a, a concluir. Entonces elegimos una compañera, elegimos un compañero, lo elegimos para poder convivir, para poder planificar, para poder eh, formar un, un núcleo familiar. Y, y esa vida nos está eh, eh, llevando eh, a, a los caminos de la, la confluencia de nuestras intenciones. Entonces cuando somos compañeros, cuando tenemos un compañero, tenemos una compañera, eh, de vida y, y estamos eh, de acuerdo, nuestros caminos se unen y esos caminos comienzan a bendecirnos. Ahora, qué difícil que es cuando estamos en esas eh, relaciones donde nuestra compañera, nuestro compañero, no comparte nuestra visión y es este, un, un, un tire y afloje que no termina más. Y, y, y comienzan a haber grietas en nuestra relación grietas en la comunicación, problemas, discusiones y se complica la cosa. Se complica muchísimo. Y por ahí estoy describiendo parte de nuestra propia vida, de tu propia vida, de mi propia vida, momentos, decisiones que fueron equivocadas. Por ahí en este momento estás sintiendo que eso te está pasando. Y entonces cuando elegís con quién pasar, Vida y con quién transitar la vida, más allá de lo que estamos estudiando ahora, eh, tenés que pedirle sabiduría a Dios. Tenés que pedirle sabiduría a Dios. A los que están en esta etapa, no importa tu edad, pedirle sabiduría a Dios. Y hay dos opciones. Por ahí te estás dando cuenta que con quién estás no es el, él o la persona indicada, o la otra opción es que es la persona indicada y juntos tienen que volverse a Dios. Qué, qué buena sería esa segunda opción. Ojalá que todos podamos tener esa, esa opción. Y si juntos están en Dios, ojalá que ambos nos pongamos de acuerdo para poder tener una vida en bendición. Y aquí eh, habíamos visto en el estudio de hoy, eh, con esta eh, simbiosis o con esta... Eh, con este ejemplo que nos está dando eh, Proverbios, que obviamente tiene que ver con eh, una, un, una licencia poética, eh, ¿con qué mujer querés continuar tu vida? ¿Sí? En, en un casamiento eh, espiritual, ¿con, ¿con quién elegís pasar el resto de tu vida? Y ahí te dan dos opciones, ¿sí? dos opciones. Mujer sabiduría, la mujer sabia, o la mujer que te lleva... Por el mal camino. ¿Mm? Y si te lleva por el mal camino, ¿hasta dónde le vas a acompañar? Ahí hay una pregunta que dice, si tu amigo caminara hacia un despeñadero, ¿irías con él? ¿Irías con ella? ¿Y hasta dónde lo acompañás? Porque si quiere, este, eh, lamentablemente, terminar su vida, ¿hasta dónde vas vos con él o con ella? ¡Qué bárbaro! ¿No? Este... Eh, si vos ves que esa persona, no sé si te pasó alguna vez estar en un vehículo, en un, en un auto, en un micro, eh, en algún vehículo, cuando ves que el conductor del vehículo, la conductora del vehículo lo está haciendo de manera imprudente y vos estás sintiendo el peligro de que en cualquier momento vas a tener un accidente, si te pasó esto no es nada agradable estar en esa situación. ¿sí? Hay personas que han tenido accidentes gravísimos y que este, después ese trauma no lo logran superar. Y, y si te pasó algo parecido, eh, yo creo que vos querés bajarte automáticamente de ese vehículo, de ese auto, de esa camioneta, de esa moto, de ese eh, micro, de ese eh, colectivo, eh, porque decís, no, yo no quiero, yo no quiero terminar mi vida y con otro conduciendo de manera imprudente. Bueno, es un poco esta, esta figura, esta figura poética. ¿Con quién estás? ¿A dónde estás? ¿Y hacia dónde vas? ¿Hacia dónde vas? ¿Sí? Si nosotros este, elegimos a esa mujer que nos lleva por malos caminos, esto nos va a costar la vida. Esto es lo que está diciendo, y, y en Proverbios 7.23, de hecho vamos ya a ese versículo Es un versículo que habla sobre una red Y sobre los pájaros Miren lo que dice Proverbios 7.23 Dice Como el ave que se apresura a la red Y no sabe que es contra su vida Hasta que la saeta Traspasa su corazón ¿Sí? Un ave Un ave que se está yendo ¿sí? un, un ave que se está yendo A, a la trampa ¿Eh? un, un, Una persona que no se está dando cuenta de cómo eh, se está eh, en, engañando y cómo el que está al lado también está engañado y está yendo hacia una trampa. ¿no? Así es esa, esa vida. Hola, Vero, ¿cómo andás? Qué bueno. Sí, es cierto lo que decís este, eh, cuando conocemos a, a Jesús. Hay situaciones que ya comienzan a cambiar y lamentablemente lo que pasó ya está, ya, ya, ya pasó. Pero Dios también puede restaurar esa, esa sanidad del alma y Dios comienza a restaurar. Así que yo creo en que Dios también, eh, aún el pasado que eh, todavía nos, nos sigue, nos persigue, Dios tiene una, una posibilidad de sanidad. ¿sí? Así que seguimos con nuestros este, versículos eh, y con nuestro estudio. Dice, porque su casa es el camino, y ahí tenemos que ir a Proverbios 7.27, recién leímos el 7.23. El 7.27 dice, camino al Seol es su casa que conduce a las cámaras de la muerte. Expliqué hoy en, nuestro, en nuestra introducción, expliqué que el Seol es el, el estado o es el, el espacio eh, espiritual en el que creían los hebreos. Eh, y que sería un poco el antecesor a lo que después Jesucristo habló como el infierno, o el lugar de tormento, el lugar de sufrimiento, que luego en Apocalipsis se nos eh, explica un poco más, ese lugar donde este, va a terminar condenado Satanás, la bestia, y, y, y ese, ese lago de fuego eterno, ese infierno, ese lugar de sufrimiento. Bueno, el Seol... Era un poco ese, ese antecesor. Algunos dicen que el Seol era para todos los muertos, pero casi siempre que se habla del Seol, o por lo menos eh, los libros de sabiduría cuando hablan del Seol, hablando de este, los Salmos y obviamente de Proverbios, están hablando de ese lugar de las personas que no optaron por escuchar la voz de Dios, no optaron por Entender los caminos de Dios. Y entonces ese, ese seol sería ese final trágico que nadie quiere tener. ¿Sí? Entonces su casa es el camino al seol que conduce a las cámaras de la muerte. Nadie quiere ir, como dijimos, eh, a, un, eh, a un accidente cuando sabe que está en peligro su vida. Me gusta lo que eh, en una de las entrevistas que hace poquito hizo Dante Hebel, tanto con Julian Weich como... Este, con Mario Pergolini, él dice, nadie muere ateo. Y él cuenta una experiencia de un avión este, saliendo de Israel y que, bueno, le pega un rayo y que eh, cuando eh, pega el rayo ahí, todos los ateos comienzan a clamar a, a cualquier este, deidad en la que nunca creyeron, pero comienzan a decir, Dios, salvame, este, Dios, no quiero morir. Nadie muere ateo. ¿Por qué? Porque cuando nos damos cuenta del peligro inminente de la muerte, ahí comenzamos a intentar reconciliarnos con Dios. Y esto es este, automático. Los mayores ateos este, y filósofos eh, de, de, del siglo XIX, del siglo XX, en su lecho de muerte han clamado por Dios. ¡Qué tremendo es esto! ¿no? Y, y esto es verdad. Entonces, lo que te está diciendo aquí, lo que te dice este, Proverbios es, mirá, antes de llegar a ese último estado de tu vida, toma una decisión, toma un cambio de paradigma, toma un cambio de camino. ¿sí? No elijas eh, el, la muerte, no elijas ese camino que te está llevando a ese accidente. Acá eh, solemos decir, suelen decir los chicos, eh, no elijas eh, darte un palo eh, cuando dicen que va a tener un accidente o que se pegó un, un, un choque, ¿no? no elijas eso. No lo elijas. Ahora, por el otro lado, cuando vos sí tomás una decisión sabia, vas a la, a, a la compañía de esa mujer que representa la sabiduría. sí, Y que en Proverbios 3.18 nos este, da un poco la pauta, perdón, ahí estoy buscando en el Ishword, Proverbios 3.18, miren lo que dice. Dice, ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. Y bienaventurados son los que la retienen. Entonces, la mujer sabiduría, la mujer que representa esa sabiduría es árbol de vida. Lo otro es este, muerte, Seol. ¿sí? Y, y las preguntas que nos están dando ahí el, el, el estudio tienen que ver justamente con esto. ¿Qué amamos? Hola Inés, hola, ¿cómo andás, este, Inés Montero? Qué bueno que te estés sumando. Eh, ¿Qué amás vos? ¿Hacia dónde va tu vida? ¿Qué es lo que estás eh, viendo para tu futuro? ¿En dónde te ves dentro de unos eh, años o dentro de unos meses? ¿sí? Eh, quita ahora un poco la, la visión cercana que tenemos de esta pandemia y proyecta tu vida un, un tiempito más. ¿Con quién estás compartiendo el camino y si ese camino que estás transitando te está llevando a la bendición o te está llevando la a la maldición. Si empezamos a analizar y si este libro que estamos abordando, el libro de Proverbios, que habla muchísimo sobre la sabiduría, comienza a hacer eh, ese efecto que tiene la palabra de Dios, que es viva y eficaz, y el Espíritu Santo comienza a trabajar en vos y en mí, tu decisión, mi decisión, en estos próximos meses, en estos próximos días, en estas próximas semanas, van a tener repercusión en los próximos años. Todo lo que vos hagas en este tiempo va a comenzar a repercutir en los años que va a venir. Y entonces vos, si querés que tu futuro comience a cambiar, que tu futuro comience a tener otra perspectiva, en este momento vamos a tener vos y yo que tomar decisiones sabias, decisiones de bendición, decisiones que nos lleven y nos conduzcan a la vida. ¿Qué te parece si oramos? Ya estamos casi cerca de la media hora de estar aquí. Eh, ¿Qué te parece si oramos? Y le pedimos a Dios que Él nos esté dando sabiduría. Sabiduría para tener buenas amistades, como ya lo hablamos antes. Eh, para tener buenos compañeros, buenas compañeras de vida. Sabiduría para entender que nuestro, nuestra familia, nuestro matrimonio, tiene que ser de bendición. Y las decisiones que tomamos... Tienen que ser de bendición. Y las decisiones que tomamos ahora nos tienen que conducir a la vida. Nos tienen que conducir a la bendición. Nos tienen que conducir a caminos de salvación. Que Dios esté haciendo esto en tu vida, en mi vida, en tu familia, en mi familia. Sí, vamos a orar, vamos a orar y vamos a bendecir estos, estos días que se están aproximando. Días complicados en nuestra nación, pero días de bendición para los que creemos en Dios. Ahí donde estás, te invito a que oremos. ¿Sí? Donde estamos, oramos. Gracias Dios por esta hermosa noche. Gracias por este tiempo que estamos compartiendo con cada uno de los que está viendo en este momento en vivo este, este espacio que tenemos de esta ampliación de esta clase. Y Señor, quiero bendecir a aquellos que en este momento están tomando decisiones de seguirte, decisiones de escuchar tu voz, decisiones para no tener eh, problemas en el futuro, decisiones que van a traer caminos bendecidos, caminos de paz, caminos de, de vida, caminos donde tu luz va a estar iluminando cada aspecto de lo que estamos haciendo. Señor, bendecimos a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros nietos, a nuestras nietas, mis nietos, mis nietas. Bendecimos a Aún aquellos que están tomando decisiones trascendentales en su vida, en este tiempo, Señor, aquellos que están orando por su pareja, por su esposo, por su esposa, novio, novia, y aún aquellos que en este momento están solos, están solas, pero que están diciendo, Señor, vos tenés algo mejor para mí y vos me estás conduciendo. Si este tiempo lo tienen que vivir eh, en soledad, bueno, Señor, dale fortaleza. Y si no, trae esa compañera, trae ese compañero. Que les, les bendiga, que los lleve a ser personas aún más profundamente abrazadas a tu camino. Señor, gracias por lo que estás haciendo. Gracias porque en este tiempo estás fortaleciendo las familias, estás fortaleciendo los matrimonios, estás dando eh, realmente acuerdos, acuerdos de paz, acuerdos de bendición. Gracias, bendito Dios. Gracias porque nos estás llevando a decisiones sabias. Gracias Jesús, bendecimos este tiempo. Lo hacemos en tu nombre, te agradecemos por todo lo que está pasando y te agradecemos por lo que va a venir, porque lo que va a venir va a ser aún mejor. Gracias Jesús, en tu nombre. Amén. Amén, amén. Que Dios te bendiga. Qué bueno que podamos estar compartiendo esta, esta clase. Y bueno, nos vamos a estar viendo el martes. Y el sábado que viene también nos vamos a volver a ver, pero este, solamente vamos a estar compartiendo lo que o ampliando lo que no pudimos ampliar el próximo martes. Así que, que Dios te bendiga, gracias por estar en este momento, gracias por compartir, gracias por aguantar mi poca eh, ductilidad con el Facebook. Eh, gracias, muchas gracias, gracias por todo lo que eh, estamos viviendo, gracias porque no bajaste los brazos, y ese no bajar los brazos... También te está bendiciendo a vos y nos está bendiciendo a todos. Chau. Nos vemos el martes. Que Dios te bendiga. Mañana tenemos nuestra reunión virtual eh, a las 10 de la mañana. No te la pierdas. Dios va a estar haciendo eh, maravillosas cosas, maravillosos milagros como nos viene haciendo en este tiempo. Chau. Que Dios te bendiga. Nos vemos. Hasta el próximo martes.